Hola. Para instalar. Google Keep. En Windows 11 hay que ir al navegador. Microsoft Edge. El que viene por defecto y el que recomiendo, entra a tu. Google Keep. Vea los tres puntitos. Aplicaciones. Instalar este sitio como una aplicación. Instalar. Indica si quieres estas opciones y dale a permitir. Ya está, esta es la mejor forma, créeme. Deja un me gusta, chao.